Escuchando a Serra quien es parte del de, de ministro de Economía, ¿eh? ¿cómo es? No fue el tren? Eh, hablando de, de la reforma, ayer Siriaco, también un economista, bueno, vicedecano de la Facultad de, de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hablaba sobre el tema de la reforma eh, fiscal. Pero yo le hacía la pregunta lamentando, ¿no? Que fue a última hora que se pudo conectar y no pudimos desplayar el tema más ampliamente. Eh, sobre eh, si era necesario o no una reforma fiscal Y entiendo de que sí, todavía digo, yo no soy economista ¿eh? Pero desde afuera digo que sí, lo que hay que hacer una reforma adecuada a, al pueblo Principalmente a la clase media, que siempre es la más castigada Cuando se hacen algún tipo de reforma eh, fiscal ¿Por qué digo que, que, que es necesario? Prácticamente obligatorio, porque el gobierno no tiene dinero. Ahora, eh, escuchaba a este economista diciendo de que el gobierno eh, se va a cerrar el año prácticamente con unos números muy positivos y que esto le da una cama o un, una, un colchón para el próximo año, el presupuesto de 2022 que sobrepasa ¿no? a todos los presupuestos que se han hecho en la República Dominicana, pueda tener algún tipo de de soporte económico con los ingresos eh, que tenemos de este año 2021. Entonces, eh, la pregunta que le hacía a eh, vicerrector vicerector de, de las ciencias económicas de la Universidad, Católica, de la Universidad eh, Autónoma de Santo Domingo UAS, es, ¿por qué más préstamos? Si estamos bien económicamente, ¿por qué hay que tomar préstamos? Pero sobre todo los... Bueno, vi ahí a, a Omar Fernández. Eh, criticando y dando su posición que se ha opuesto a los últimos préstamos que ha hecho que han sometido al Congreso, principalmente la Cámara de Diputados, eh, teniendo y tomando en cuenta de que eh, bueno, llevamos una gran cantidad de miles de millones de pesos en préstamos. Entonces, eh, no me cuadran a mí. y El 2022 no me está cuadrando. ¿eh? Los planes de 2022 no me están cuadrando. Roberto, los tataranieto, chongo, yo ni te sé decir que van a pagar es la deuda externa de nosotros porque eso es préstamo sobre préstamo préstamo sobre préstamo en este año de gobierno, un año de unos cuantos meses, hemos cogido muchos préstamos miren, el día de ayer, antes de ayer fueron 200 millones que se estaban solicitando ese préstamo y que fue aprobado entonces, no entendemos y muchos de los legisladores pues se estaban oponiendo a este préstamo porque es que todas las semanas se están haciendo préstamos. Entonces, tanto la Cámara eh, Alta como la Baja y el mismo eh, presidente Luis Abinader deben de esclarecer y decir para qué son esos préstamos. Porque si me dicen a mí, bueno, cogimos 200 préstamos porque vamos a hacer una inversión de esto, esto y lo otro, bueno, pero entonces nosotros como dominicanos y ciudadanos Estamos conscientes De qué se va a utilizar ese dinero Pero la verdad, amigos televidentes Y aquí muchachos, nunca dicen Para qué son los préstamos Entonces, vamos a ver Vamos a preguntarle en unos instantes Al legislador que nos va a acompañar Aunque, si tuviste La intervención de Omar Fernández Él ahí mismo dice Al igual que Tobías Crespo Yo me opongo O sea, que ambos eh, no está no estaban de acuerdo con este último préstamo Que se realizó el martes de esta semana De 200 millones Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, Paola Entiendo de que es algo Que eh, las cámaras deben de, deben de decirle al pueblo Porque es algo que lo, paga, lo pagan con los impuestos cobrados Que recolectan de toda la población Entonces entiendo De que tenemos todo el derecho A saber ¿Para qué? Eh, primero el propósito, después para qué y cómo se piensa pagar dicho dinero. Porque ahora como tú dices, ese dinero no se está contabilizando ahora. Ese oh. dinero se va a empezar a recaudar después, porque de inmediato no lo van a hacer. Pero aparte de eso, entonces yo quisiera saber para qué ha sido todos los recortes que el presidente Luis Abinader ha hecho, y de todos los ahorros que él ha hablado, si se sigue aprobando más préstamos. Bueno, recuérdate que una de las facilidades que tiene la Cámara Baja es el tema de la pandemia, y por eso es tanta facilidad. Toda la no, no, espérate, la no, espérate, no, espérate, momento, ya el estado de emergencia ya pasó. No es, pero estoy hablando de los préstamos antes de antes, sí, pero yo dije cuando. Más préstamos, yo estoy hablando de los de ahora no, ya. Yo estoy hablando desde el año que él está en el en el, en el gobierno, él solicitaba préstamos porque estamos en un estado de emergencia. Ahora bien, ya no estamos en un estado de emergencia. Entonces tenemos que ver eh, el motivo, el porqué y también la facilidad que los legisladores aprueban esos préstamos. ¿Qué hay detrás de eso? Que todos sabemos uh -huh. qué hay detrás de eso. ¿Qué intereses tiene? Porque eso no se trata de los legisladores. Hay que ver hay que ver qué rama tiene interés en esos préstamos. Y lógico, debe de llegar a la Cámara. Y hay que ver si, si el empresariado... Hay que ver, hay que ver. Pero vamos a preguntárselo a Tobías cuando esté con nosotros. Y él sí me va a entender el por qué yo digo que hay otras ramas que sí. son interesados en los préstamos. Mire, hacemos contacto con Tobías. El mundo sigue su camino y su faena y de verdad que el pobre, dice Manolo Bonilla un ilustre profesor de inglés comunicador, un profesor que el pobre debe de morirse dice Manolo no yo eh, hoy, es el día, hoy es el día de Manolo aquí, hablamos pero, de él hace un eh, instante sí, mi, mi hermano Manolo Bonilla un abrazo, pero miren esta noticia trágica y lo digo de forma quizás se oye cosa pero muy lamentable y muy eh, ¿verdad? Eh, afectado porque eh, los pobres en, en, en países como el nuestro, cada día más eh, van más forzados miren esta señora, no sabemos todavía, tenemos la información de que apareció sin vida en el sector San Martín específicamente por la calle 5 tenemos ahí, sí, señor director, las imágenes ahí tenemos la señora Antonia Alvarado Grullón ¿eh? que lamentablemente eh, apareció sin vida en el sector de San Martín la policía está investigando eh, lo que ocurrió. Tenemos declaraciones, señor director. Sí, si se dice que ella sufría de depresión. No. ¿Qué fue lo que le Ella lo de... prácticamente sufría de, de depresión. Le... ¿Qué fue lo que le encontraron? ¿Qué, qué, ¿Cómo le encontraron muerte a ella? No sé, eh, solamente me dijeron que ella estaba muerta y ahora la vi. El médico dijiste la... ¿qué le dijo a usted? Dice que una sentencia incontrolada. Una sobredosis posiblemente. ¿Cómo se llamaba ella? El nombre de ella es María Alvarado alias Janey. ¿Qué edad tenía la joven? Tengo 38 años. ¿Cómo es su nombre? Luciano Alvarado. Ok. ¿Cuál fue muerta de muerte natural. ¿A qué responde el nombre? Dígame. ¿El nombre? El nombre de ella. El nombre de la persona es de Antonio Alvarado. ¿Un infarto entonces dice? Un infarto. No dicen que el doctor lo no certificó que fue un impacto, porque no se dice que es una muerte natural. Las okay, aclaraciones la eh, puntualizamos es en la calle 5 del Emilio Cudor. La calle 2 del sector, Emilio Cudor. Hermanas Mirabal. Eh, hermanas Mirabal. Muy lamentable noticia. Miren, otra, señor director, que le acabo de enviar. Y Ay, no todo es no malo con ¿Tu amigo? No todo el malo, sí porque la gente de que oye en Falpo, <risa> frente amplio de luchas populares, huelga. Falpo, o ven el rostro de Raúl Monegro, creen que huelga, ahora, eh, ¿qué pasa, Pedro? Oh, eh, yo te dije a ti que Pedro, tú tienes que Pedro, sentarlo aquí, óyeme, tienes que sentarlo óyeme. aquí a Pedro, un sí, lío diario, <risa> o dos, señores, <el> noticia <risa> buena, el Falpo anuncia eh, a Guinaldo Navideño, ¿cómo? ¿Ustedes oh, yeah. creen que el Falpo es nada más lío? ¿Eh? Ahí está su vocero Raúl Monegro. Vamos a felicitar. Eh, ahora me que dijo, nos inviten. Me dijo un amigo mío. Sí, ellos nos invitan. Que ¿sí? nos inviten para Me dice un amigo participar. mío que, que no sé, tanto silencio con el Falco. Hey, vamos a ver lo que dice, dice Monegro. ¿eh? Ya nosotros hemos programado tres eh, asopados populares en diferentes lugares para adaptar la lucha, las movilizaciones a la época navideña un año más sin que se construya el puente de Ugamba, sin que, sin que se construya el hospital de especialidades, la Plaza de la Cultura eh, y otras demandas que nosotros hemos venido exigiendo como eh, que se construyan el, el apartamentos para los moradores del Barrio Azul. Todo sigue igual, todo sigue con la misma demagogia, la misma promesa incumplida, los mismos acuerdos cumplido Y en ese sentido ya tenemos programado para el día 10 en el Barrio Azul, el primer azopado popular, para denunciar la situación que vive ese sector cuando llueve, que están todos en peligro. Pero también si continuamos el día 18 en el Puente de Ubama. vamos a hacer también uno de los tradicionales azopados populares y el 24 estaremos frente al hospital de especialidades a, haciendo este, este azopado. Todos esos azopados serán a las 7 y 30 de la noche y ahí estaremos denunciando, diciéndole al gobierno que no ha cumplido y que no se han resuelto los problemas que están planteados y demandas que tienen muchos años y que ellos han hecho el compromiso de resolver. por lo menos el falpo verdad aunque tiro su gancho usted espera de invitación. invitación Roberto ¿Eh? usted espera invitación no yo voy aunque no me inviten eso es mi no, gente no, pero, ahí mira, sí un llamado ahí sí usted es va. yo eh, Raúl eh, Joel y todo Hagan una invitación específicamente a todos nosotros. Pero y nosotros pasara. vamos. No, no, es té y galleta. Eh. Es la te, tradición, té y galleta. galleta. Así es, nosotros vamos y damos nuestra bailadita ahí de la ritmo, en una olla a de, ritmo de En una de Navidad. En una lata de aceite. ¿Una? Oh. Claro. Sí, Mira, él es bien del barrio Sí, no, yo soy del barrio, te diciendo, una lata de aceite Hay que verte Don, a leña, treblo con y treblo leña. y leña por abajo Yo quiero oír porque yo nunca he vivido eso <risa> Bueno, eh, estamos haciendo los contactos ya para la entrevista con el diputado de la República Dominicana Tobía Crespo, de la Fuerza del Pueblo Vamos a hablar un poquito eh, principalmente del tema de los préstamos que está haciendo el gobierno a ver si él tiene alguna explicación de debería de tenerla como diputado. Claro. Claro. Y de lo que estuvo ahí cuando se sometió eh, la pieza del préstamo. Y que nos diga el por qué también. también el, el, el, el que no exprese también Va, el, sí. el porqué el rechazo en nota de acuerdo. Eh, este ayer hablaba eh, y presentamos en eh, una rueda de prensa el tema de los profesores de la UAS y del PAR. Esto es el cuento de nunca acabar. A propósito, Raúl Monegro estaba. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eh, la sucursal, como yo digo, de San Francisco de Majorís, eh, precisamente porque los empleados, eh, eh, la autoridad dicen por un lado que todo está bien y por otro lado que no. Entonces, vamos a escuchar, ¿qué dicen los, la Asociación de Profesores de la UAS? En noviembre, en un mes en que fueron asesinadas vilmente las hermanas Mirabal por la dictadura de Trujillo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo se siente enlutada en este mes porque también es un mes de la patria. Y si la asamblea del 27 de octubre reciente de todos los profesores reunidos a nivel nacional decidió realizar un paro los días 2 y 3 de noviembre, 8, 9 y 10 y llegar hasta el día 15 de noviembre, reclamando al presidente de la República y al Congreso de la República Dominicana que atienda, que cumpla la palabra empeñada con los acuerdos firmados en febrero con la Federación de Asociación de Profesores y la Asociación de Empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En ese sentido, estamos reclamando no solo el cumplimiento de los acuerdos, ...sino la construcción de las obras complementarias para el recinto de la UAS San Francisco de Macorís... ...y estamos reclamando que se respete el fuero y la independencia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en su gestión... ...y estamos reclamando un justo presupuesto para la Universidad Autónoma de Santo Domingo... ...que alberga 207 mil estudiantes en este semestre y que merece un presupuesto digno para continuar el trabajo de la profesionalización en la región y en el país como lo vienen desempeñando los 28 centros regionales y la sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Quiero que hoy que hoy hacen presencia en esta actividad para reclamar los justos derechos que tenemos la familia universitaria, derechos como el 30% faltante del reajuste salarial, el salario mínimo de 25 mil pesos para los servidores administrativos y 60 mil para los jubilados que son los profesores. Hoy estamos aquí para luchar, para que se cumpla ese acuerdo que firmó el ministro de Educación Superior, superior en nombre del gobierno. Hoy estamos aquí para mejorar la calidad de vida de todos los servidores de la UAS, recinto San Francisco y en general. Estamos en pie de lucha y vamos a seguir hasta llegar a la victoria. No desmayaremos en ningún momento. Bueno, ojalá que el director de ese recinto, estudiantil mi vecino, Medina, nos pueda llamar y decirnos qué va ser la realidad. Porque un día dicen que no. Eh, atención, eh, Miguel Montilla, que también es el DIRCON de la UAS. Nos llame si está viendo el programa Miguel Montilla para que nos aclare. Vamos a llamar a Miguel Montilla eh, luego de la pausa. Miren, eh, vamos a la pausa, señor director, pero le mandé una imagen. Eh, esta mañana estuvimos conversando sobre la situación de Haití. El ministro de Defensa de la República Dominicana dijo que denegó en un principio eh, una noticia que se divulgó en los medios de que eh, efectivos militares norteamericanos estaban entrenando a militares dominicanos para una posible invasión a Haití. El, el ministro de Defensa eh, dijo que no, que eso era mentira. Pero de lo que no puede denegar es estas imágenes eh, de estos helicópteros que aterrizaron en base eh, militares de República Dominicana, del ejército de la República Dominicana. En Puerto Plata. Eh, sí, en Puerto Plata específicamente. Y dice que esto fue previa a autorización eh, donde eh, estas naves venían y tenían que restablecer combustible y por eso lo autorizaron para continuar. Señores, las cosas, la, eso no es una película, eh, cuidado, eso es de verdad. Así es. Eh, están volando en nuestro cielo, esto no es película. Ay, los haitianos no saben qué les están metiendo. Eh. Los haitianos no tienen con qué responder. Yo creo que la provocación que está haciendo Haití y que las autoridades se están dejando Es parte de un plan Milimétricamente Hecho por los haitianos Provocando esto Porque le conviene a los haitianos que lo invadan Para que ustedes sepan Le conviene, porque después de la invasión ¿Qué viene? La calma No, pero la calma, sí Pero después de la invasión, ¿qué viene? Recursos Ah, Estabilidad. Tiene dinero, dinero recursos, apoyo claro, Establecimiento Y creo que ellos lo quieren hacer En vez de hacerlo de forma pacífica Que sería lo odio idóneo Lo están haciendo de forma violenta Pero creo que esto es parte de un plan Ojalá, ojalá yo esté equivocado Señores, mientras el H va y viene No vaya para Haití que aquí